Mis vivencias sobre la pandemia En estos tiempos de pandemia Estuve muy triste Porque estaba aislada De mis compañeros y compañeras Como mi mamá tenía librería Tuvimos que cerrarla Mi abuelita se enfermó. Nosotros estábamos muy tristes Mi, mi abuelita tenía miedo de irse Estaba muy triste Pero la curamos con hierba buena con platos medicinales. en la cuarentena. Todo estaba tranquilo en el mundo, pero un día llegó este muchacho llamado el coronavirus. Vino a cambiarlo todo. Las escuelas, todos se cerraron. Yo no pude ir a, mis, a, la, a la escuela. No pude ir con mis compañeros a pasar las clases. Pero con mi familia hicimos cosas maravillosas, ¿no? Como por ejemplo la limpieza en la casa, leíamos libros, todo lo que hacíamos era divertido. Pero un día el coronavirus vino a visitarnos a nuestra casa, mis antenitas lo detectaron y me dijeron que el coronavirus estaba en la casa, que contagiaba, que contagió a mis tías y a mi, a, mis, a mi padre, por eso yo me... Yo tuve miedo, pero con mi mamá y mis hermanos nos pusimos fuertes al coronavirus. Les dijimos fuera coronavirus. Tomamos, tomábamos eh, mates de eucalipto, evaporizábamos eh, con mates de manzanilla. Pero nosotros nos cuidábamos porque este coronavirus no contaba con nuestra astucia.